Es tiempo de actuar diferente Hacer otra cosa Pensar Decir otra cosa Muchos son los disidentes que siguen controlados, que no saben que lo están, quizás hartos y aburridos, rechazando lo establecido, nunca más cómplices. ¿Divergen? salvajes sin domesticar seres humanos en estado puro imposibles de amansar divergentes encontrando la tangente que logra esencia emergente Emancipación. Basta de líderes, de expertos en crear dependencia, adeptos, partidarios, seguidores. No viendo ideologías placebo, terapias como nocebo para el aborregamiento. Muchos son los disidentes Que no entienden que lo son Si libres y con dignidad Quieren vibrar Actuando Actuando en la vida del mundo El mundo en construcción